Bueno, claro. ah, eh, justamente aquí eh, de hecho tienen mi correo electrónico, entonces si tienen alguna pregunta, algún documento que quieran, este, con mucho gusto este, se lo hago pasar. Y voy a irme un poco atrás ahí donde les voy a eh, les puse, este, la, nuestra página web, donde aquí está, eh, nuestra página web donde pueden encontrar todas nuestras este, publicaciones. Eh, están, este, de hecho este vivo este está este, ahí en nuestra página si les gusta este, lo, lo, en, en versión este, PDF lo pueden descargar y también de hecho eh, pude rescatar porque tuvimos eh, eso es una buena noticia para nosotros tuvimos bastante éxito con este vivo y nos quedan muy poquitos ejemplares pero tengo este, nueve ejemplares por allá y entonces no sé si hay que jifarlos este, como hacemos, algún algún concurso de oposición, este, <risa> o este, pero bueno, ahorita este, hay algunos ejemplares, entonces o no sé, los que realmente sean los más motivados, este ahí pueden tener su ejemplar. Este, ya veo que hay este, el, bueno, <risa> pero solamente no ejemplares, sí. solamente para los que juren sobre la constitución que lo van a leer. no después después este de todos modos para los que no tengan este un ejemplar físico este y ahorita para este proteger nuestro medio ambiente les diría también hay este posibilidad de encontrarlo en nuestra página entonces allí lo pueden descargar este a ver ¿Qué opinas de que el día de hoy muchos jueces desconozcan los derechos humanos? Pues opino que sí, es, un, es, es una realidad, este, desafortunadamente, este, yo creo que Luis puede hablar muy bien de esto. Este, yo creo que en realidad también hay que reconocer que hay también muchísimos jueces que hacen muy bien su trabajo. Y, y creo que es importante subrayarlo y perdón porque no estoy contestando directamente esta pregunta pero se me ocurre también que es algo que no subrayé lo suficiente quizás perdón en mi presentación es decir hay mucho hay, hay una cantidad de jueces que hacen que, que no eh, eh, que no conocen bien eh, su trabajo y que no tienen los conocimientos para realizarlo bien, hay jueces efectivamente que son jueces de consigna este hay jueces que desconocen los derechos humanos o que tienen una visión muy anticuada de las cosas también, que puede ser una cuestión generacional en, en ocasiones también. Este, eh, pero también hay muchísimos jueces, y eh, yo he conocido algunos, muy motivados, este, que realmente este, están en este trabajo este, porque realmente les importa. Y yo creo que esto también hay que reconocerlo. Eh, sobre el hecho de que ¿tú, ¿tú quieres quizás también contestar algo sobre los jueces que desconocen este derechos humanos? sería el motivo de otra conferencia, ¿verdad? Este, pero eh, digamos sí es, es un problema y yo creo que eh, pues más en, en, en estos tiempos no en que realmente estamos viendo eh, también cada vez eh, mayor denuncias de, de violaciones a derechos humanos, que creo que también es positivo que haya más denuncias, porque significa que la gente ya está más consciente de sus derechos. Entonces, eh, digamos, sí, es un problema y yo creo que efectivamente tenemos que trabajar mucho para que se resuelva. Eh, ah, ¿Qué tanto afecta la carga de trabajo y la certeza de sentencias del nuevo esquema de ju juicio oral? Sobre este tema, yo no soy eh, digamos, especialista en sí, pero sí eh, hay sobre la carga de trabajo algo, algún fenómeno muy interesante. Hay algunos eh, estados donde de hecho este, los, jueces, los, los jueces y magistrados han empezado a ver su carga de trabajo bajar, eh, y esto coincidiendo con la llegada del nuevo este, eh, esquema, efectivamente. Y esto tiene que ver también con la, la parte anterior, digamos, que es el trabajo de los ministerios públicos. Y eh, sobre este tema, o sea, no quiero que les diga nada nuevo si les comento, o sea, ustedes lo saben. Este, el tema es que como el, el, los requisitos, digamos, lo que se les pide al ministerio público como pruebas eh, se han vuelto más eh, exigentes con el nuevo sistema este acusatorio eh, una de las consecuencias es que los ministerios públicos están dejando muchos eh, eh, casos sin investigar o sin, eh, no los llevan ante los, el, el poder judicial porque en no tienen suficientes pruebas esto se debe a que ellos mismos no tienen la capacidad muchas veces de conseguir estas pruebas de una manera que respete el debido proceso entonces eh, el problema aquí es un problema no, de, no tanto del poder este, judicial sino del poder de, de, de, de los ministerios públicos y allí lo que estamos viendo y desde méxico Evalúa hemos realizado estudios y yo les recomendaría mucho consultar nuestra página donde hay una serie de estudios que se hacen año con año donde se hace una evaluación este, del eh, sistema de justicia penal este, que se llaman hallazgos. Y el, el hallazgos 2017, o sea, porque pues, lo publicamos este año, pero sobre los resultados del año pasado, eh, lo acabamos de publicar y tiene eh, datos muy interesantes sobre este tema. Entonces, yo les recomendaría mucho acudir a esto para eh, encontrar más información sobre este tema. Y creo que estas sean las preguntas. Bien, pues, Loranza ha sido una conferencia en la que hemos aprendido muchísimo, en la que hemos tenido que reflexionar sobre un tema de primera importancia, como dije, no solamente para la solidez, la viabilidad de un verdadero Estado de Derecho, sino para este tema que a todos nos interesa. Eh, si, si pidiéramos una definición de justicia, eh, sería difícil pasar de aquello que decía un opiniano, dar a cada quien lo suyo pero todos sabemos, hay, hay, hay temas, hay, hay conceptos que quizá nos resulte difícil definir, pero que todos sabemos lo que son todos sentimos lo que son, están en el corazón humano eh, es difícil definir al amor, es difícil definir la amistad pero todos sabemos qué son, todos sabemos también que es la justicia aunque no sepamos definirla y este tema del gobierno de los jueces es un tema fundamental para la, para la justicia. Quiero, quiero agradecer a, a nombre del programa Universitario de Derechos Humanos nuevamente la hospitalidad y el apoyo que hemos recibido para este ciclo. Y quiero agradecerle muy afectuosamente a la doctora Lorenz Fantín por su excelente conferencia. De Muchas gracias. Muchísimo. Como les consta, somos puntuales. Mañana tenemos un tema también de la mayor importancia, un tema que todavía lastima y que no va a dejar de apasionar nunca. Y el conferencista también, como la de hoy, es un conferencista de primera línea, el doctor Raúl Trejo del Arbre, que hablará sobre el 68. Aquí nos esperamos eh, e iniciaremos como hoy a las 6.30. Muchas gracias.